como veedora apoyando el Consejo Comunal, que se está yendo elecciones hoy, pero De aquí nos vamos a Río Crespo y de Río Crespo a las 4 de la tarde, al Consejo ¿Qué te pareció el proceso electoral de, de del Crespo. movimiento popular aquí en este Consejo Comunal? Bastante evolución y se ve que la gente ha tomado conciencia. Pero no Buen día, ¿cómo está usted? Sí. Me dice su nombre, de a qué consejo comunal pertenece consejo de y cuál es, eh, eh, no, no, eh, para... cuál es el motivo de que usted se encuentre aquí. Estamos apoyando al consejo comunal Toro Maimán, ya que nosotros hacemos todos vida en la comuna Juana Ramírez y este, somos socialistas y tenemos que apoyarnos a los otros. Eh, ¿Cómo has visto tú el proceso electoral del movimiento popular? El momento, bien, la gente ha asistido, ha participado y el tiempo que tenemos aquí, vemos que la gente tiene la seguridad y la seguridad que está buscando. ¿Cómo fue que me dijo que se llamaba? Patria de Belisario. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo tú has visto el proceso dentro de este Consejo Comunal? Bueno, este ha sido bastante fluido. La gente está participando de poco a poco, pero sí ha venido a, a ejercer su derecho. ¿no? Recordemos que estamos en un proceso de participación y es obligación de cada uno de, de los vecinos pues, participar en, en la votación de las nuevas vocerías del Consejo Comunal ¿Por qué tú crees que debe de haber la participación dentro de los consejos comunales? Bueno, para dar continuidad a lo que es el proceso revolucionario como un legado que nos dejó el comandante, ya que es un derecho que por muchos años no fue negado, pues y gracias al comandante pues nos abrió los ojos y en el día de hoy pues hacemos un hincapié en ese legado. ¿Cuál es tu nombre? Eneida Camacho, el Consejo Comunal de Departamento. Cuéntanos, amigo, usted que está por aquí cerca, ¿cómo ha visto el proceso electoral? Todo muy bien. Todo usted, aceptable. ¿Usted pertenece a este Consejo Comunal? Sí. ¿Ya usted votó? Sí, por supuesto. ¿Qué le pareció? Formidable. Ha sido lo mejor que ha pasado esto hoy, en este día. ¿Usted es postulado alguna vocería? No, no. Soy vecino de acá. ¿Cuál es su nombre? Rómulo García Ríos.